¿Qué pasa? Pues yo lo soy Kira y os traigo un vídeo que me habéis pedido muchos mediante los mensajes privados de Facebook. Y que parece ser que no sabéis cómo reclamar los premios que daban por haberos registrado en la C.2. Recordar que había una sección en lo que si teníamos ciertos requisitos, podríamos solicitar unos premios para reclamar después de que Ion NA haya actualizado a las 6.2, pues bien, os voy a decir cómo reclamar eso. Lo primero que hay que entrar, que, bueno, lo primero que hay que hacer es entrar en la nueva página de Ion América, que se sigue llamando igual www.iononline.com. También podéis poner en Google Ion NA y os saldrá. Después y que cuando veáis la nueva página que está muy chula como la han dejado es tan fácil como darle a login voy a darle y voy a logearme voy a irme para acá porque bueno me ha quitado del medio la página porque me va, va a salir eh, lo que yo tengo guardado y no quiero que veáis eh, bueno, pues lo que sería mi cuenta vale ya he tenido varios problemas con eso y no hace falta saber nada bien una vez que estamos logueados que ya me he logueado nos vamos a MyCoin y le damos a Transacción History. Después de irnos a Transaction History le damos a Apply a Code. Una vez que le hayamos dado a Apply Code, le damos a Ion y nos saldrá esto. Awakened Gala GIF. ¿Veis? Aquí os saldrá la fecha de octubre y tenéis hasta noviembre para solicitarlo. Le damos a aplicar. Y ahora entramos en GAME y vemos nuestro premio. Bueno, pues una vez adentro es tan fácil como darle aquí a la Blog Cloud mail, Os llegará el subito, le dais y cogéis el premio. A ver, lo que nos dan es esto, eh. Esto es yo que ya lo tenía, eh, yo ya lo tenía solicitado de otra cosa. Y nos dan esto. ¿Veis? Aquí tenéis. Nos dan el Party night, el Transformation Scroll y el. Eso, pues, ya sabéis lo que, lo que dan. Esto es otra cosa mía que tengo yo aparte, que la que la voy a coger. ¿Y cuáles son los premios? Pues vamos a darle. A ver. Esto es el Party night, A ver cómo es. Aquí tenéis el traje de gala, que bueno. Eh... Porque tengo un ojo de cada color. Eh, o podéis creer que tengo un ojo de cada color que me acabo de entrar ahora. Lo mismo se ha quedado tuerta ¿eh? en la 6.2. Bueno, ¿qué más nos dan? Nos dan los scores de transformación y Ancient Transformación Potion Selección. Vale, pues le damos. Le damos aquí y elegimos pues el que más nos guste. Lo que sea. El que más se adecue con nuestro personaje, pues sí decirlo. Sí, no. Y nos ha dado esto, eh, bueno, esto es, ya está. Y esto es... Esqueror de transformación, pero como no tenemos ninguna transformación comprada por tontería. Bueno, ya me, ya me he visto lo que nos ha dado. Eh, no sabía, creía quería, quería que iba a dar... Creía que iba a dar un esqueror de transformación, pero no la ha dado. Qué raro, bueno, pues ya está. Es lo que hay, ¿no? Tampoco lo creo de, de, de transformación, valen, valen 10 millones. Tampoco es que valgan que valga mucho. Eh, en fin, ha sido una cosa fácil. Eh, ya sabéis que, bueno, eh, hay un 6.2, ha cambiado bastante. Hay algunos le gusta, a otros no le gusta y ahora el lío es por pues, el tema de la skill que tenemos que cambiarlo todo tenemos que volver a hacer la cadena equipar, no equipar, vamos un lío muy grande, pero bueno yo creo que con un poco de paciencia se consiguen las cosas y ya está, yo creo que tampoco hay que hacer mucho drama sobre el tema y simplemente es pues, divertido ¿no? que es un juego pasarlo bien y jugar en equipo que eso es importante que tengo muchas cosas en el inventario. Tengo el inventario petado, petado de cosas. ¿eh? Tengo el inventario petado de cosas. Ya de paso, ya que vais a hacer lo que vais a hacer, pues podéis ver perfectamente si tenéis algo guardado en el en lector de ION que no había reclamado, como yo que tenía esos reclamado que me han mandado de así ya unos meses. Que me han dado eh, un scroll de experiencia que me va a venir muy bien. Me han dado, un... eh, me ha dado esto. Esto, que tampoco... no, esto me ha dado. Y también me ha dado esto. Esto yo lo, lo tenía guardado de antes, ¿vale? No el de lo de lo de ahora. Pero bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Eh, Reclamar esto tampoco que tenga muchísima historia. Ya sabéis cómo es ese método. Eh, nos logueamos en la página web de ion, nos vamos a aplicar y ahí nos reclamamos. ¿Y esto cómo era? ¿Será por esto que tengo? Ah, no bueno, qué raro Me he quedado... Lo mismo le puse sin caer a El... Vas a ver tú En fin, te nos vemos en el siguiente vídeo Adiós